Para mí un nuevo medio es eh, un medio nativo digital que ha comenzado a existir en los últimos 10 años y que le apunta a hacer un periodismo de calidad y diferente al que han hecho los medios tradicionales, no, no solamente en sus formatos narrativos, sino también en su relación con la audiencia. Bueno, yo creo que es imposible eh, la existencia de los nuevos medios si no fuera por internet. ¿no? Me parece que... Eh, que es casi como un acto suicida crear un nuevo medio en papel en este momento y, y creo que, que dado que la distribución en internet es gratis, dado que toda la audiencia está yendo hacia allá, eh, pues nuevos medios de internet son casi sin nombre. Bueno, pues hay, hay varios medios en español que, que a mí me gustan mucho, yo admiro muchísimo el periodismo que hace El Faro, eh, no solamente me parece como quijotesco que lleguen como 20 años y que estuvieran en internet antes que más o menos yo me hubiera enterado que existía internet, eh, en El Salvador, como un sitio con la conectividad muy chiquita, eh, me parece que ellos hacen un periodismo realmente buenísimo, eh, me parece que todos los trabajos de Janina Serini, eh, de periodismo de datos, son realmente buenísimos. Ella los hacía en Costa Rica, en la nación de Costa Rica, pero pues ahora salió y ha tenido como mucha influencia en, en varios sitios. Eh, a mí me parece que lo que hacen las de Chequeado en Argentina es muy interesante. Nosotros aprendimos mucho de ellas para ser nuestro detector de mentiras. Eh, y, y siempre pues admiro mucho como el manejo de relaciones públicas que tienen y cómo se mueven y como el entusiasmo que tienen me parece que es buenísimo y a mí me parece que lo que hace Efecto Cocuya en Venezuela realmente es admirable porque es que en esas condiciones de censura tan grandes uno poder hacer un buen periodismo me parece que es un ejemplo para todos los demás.